Fue apresado por organismos de seguridad de los Estados Unidos, el presunto autor intelectual del asesinato de Sífora Joanca Rosario. Hecho ocurrido en San Francisco de Macorís, en la comunidad de Mirabel, el pasado 18 de mayo del año 2020. Se trata de Waldis Alcibiades López, alias El Bebé. Abogados de la familia dicen que realizan las diligencias pertinentes para la formar extradición de López hacia República Dominicana para ser presentado ante la justicia. Este viernes cuestionamos a la señora Amparo Ten, madre de la Hoyo quien se muestra confiada a que se hará justicia por la muerte de su hija. Sí, así supe. ¿Qué esperan ustedes? Justicia, lo que siempre he pedido, justicia para mi hija, porque fue una persona inocente la que asesinaron. Que paguen los culpables, eso es todo lo que yo quiero, que paguen los culpables con cárcel, la justicia del hombre. Tenemos que, ver que hay otros casos más acá en el día de hoy. Eh, sí, tenemos una revisión de uno de los imputados. ¿Cómo es que se llama a su hija? Eh, Mi hija, sí, Joanca Rosario Suri, cariñosamente. ¿Y el nombre suyo es? Amparo Tende Rosario. Recordamos en torno a este hecho que se encuentra recluido Cristian Joel Vargas, quien habría admitido cometer el hecho por el pago de 80 mil pesos. Además, Giancarlos Francisco Ortega. Adonis Jiménez Báez, alias Titi, y el fallecido Carlos Ramírez Ortega, alias Carlitos Ia. Además, Arcadio Rodríguez Santos. Se encuentra prófugo Manuel Jesús Reyes Ten, alias Manuel Glo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.